Estoy aquí en el Instituto Sinchi, eh, acabamos de tener la, eh, pues la última parte de la visita eh, a Colombia del Comisario del Medio Ambiente, eh, Pesca y Océanos eh, de la Unión Europea. Colombia, como lo dice siempre el comisario, es una superpotencia ecológica y más que todo una superpotencia en términos de biodiversidad. Pues la idea también es establecer unos mecanismos para la idea de, viaje, de este viaje era eh, hablar de este tema con las autoridades colombianas, tratar de acordarnos sobre objetivos ambiciosos que vamos a defender juntos en, en la COP15, en las negociaciones internacionales que vienen. Y también tratar del tema muy importante de la lucha contra la deforestación, que es un tema que nosotros hemos ya tocado desde hace bastante tiempo, pero en cual vamos a seguir invirtiendo y de hecho reforzar eh, nuestro trabajo en los, en los años que vienen. Y acabamos la visita con un desayuno de trabajo en el Instituto Sinchi, porque el instituto es uno de los socios, eh, los más cercanos que tenemos, en, en particular esos eh, asuntos de biodiversidad. Tenemos varios proyectos que hemos trabajado juntos eh, desde años. Eh, es una cooperación muy seguida y era la oportunidad de presentar al comisario eh, tanto los trabajos que hace el CINCHI sobre los temas de biodiversidad como los resultados de los proyectos de los proyectos perdón, que, hemos, eh, que hemos manejado juntos, eh, por ejemplo en el Meta y por ejemplo en toda, en toda la, zona, la zona amazónica. Voy a hablar muy brevemente también de los resultados que tenemos en términos de los proyectos que la Unión Europea nos ha venido apoyando. Yo creo que el, el, pues los tres proyectos que tenemos con el Instituto Sinchi, unos a través del Fondo Europeo para la Paz, unos a través de programas eh, que son más específicamente de medio ambiente, eh, muestran realmente que es posible trabajar con un instituto científico, un instituto de, de, de investigación como el Sinchi, las comunidades, también el Estado colombiano, porque todo este esfuerzo obviamente lo hacemos de, de la mano con la institucionalidad, que sea local o que sea nacional. Eh, ...para lograr resultados que, que pues, nos muestran la dirección... ...para pues, eh, reducir y, y a un horizonte de, de 2030 y ojalá antes... ...detener el proceso de, de deforestación. Eso no es como una, un, un combate entre, eh, entre la gente y la naturaleza... ...es realmente encontrar las formas de producir, a veces de producir mejor... ...y de producir productos que son de mejor calidad... Y que también son de mejor valor o de un valor más alto, eh, pero también de una forma que, que no tiene un impacto negativo sobre los recursos naturales.